Bueno, por ahí yo pienso que estos videos son eh, aburridos, porque hay mucha gente que sabe qué es esto, por ejemplo, que es una flauta de la, los balancines de las válvulas, pero bueno, te voy a mostrar, sacamos el seguro, ¿sí? le pego un poquito con el destornillador, tiene acá un... el seguro que saben traer algunos rulemanes, bueno, bastante fácil de sacar. Bueno, un dato muy importante y es algo que aprendí en este corto tiempo que llevo de mecánica, es que las cosas siempre llevan un orden y si no te querés acordar y no querés renegar, grabalo como lo estoy haciendo yo, no hace falta que saludes a la cámara y después de grabarlo va a ser más fácil que si se te llega a mover algo o te olvidás, sabes que las cosas están grabadas y que por lo menos ya puedes recordar. Trate de buscar en videos en YouTube de cómo desarmar la flauta, no encontré. Porque como supongo es bastante fácil y, e intuitivo hacerlo. Como que te das cuenta de cómo desarmarla, ¿bien? Pero si sos como yo, de los que les gusta buscar todo, bueno, acá tenés un video. Esto estaba acá, ¿ves? Como todos estos que están acá. Le pegué un par de martillazos de este lado. Y salió para afuera. A mí lo que me interesa en el tema de la flauta, te muestro. Mira, A mí lo que me interesa es limpiar... O limpiar esos huecos de ahí, ¿los ves? En este caso, este está bastante limpio, ¿ves cómo se ve la uña ahí? ¿Cómo tapa el agujerito? Bueno, ahí pasa aceite. Pero hay que ver cómo están los otros. Así que vamos a sacar, tranqui, y vamos a ver qué onda. ¿Ves que sale muy fácil? Esto lo puede hacer hasta un nene de, no sé, dos años, recién nacido. Se da cuenta de cómo hacerlo, así que si lo puedo hacer yo, seguro que vos también podés hacerlo. Dejamos todo acomodado en el orden correspondiente. Y ya mañana lo voy a estar limpiando porque ahora se está poniendo bastante frío. Todo guardemos, todo, todo, todo, que no se pierda nada. mira lo fácil que es. Este también está duro, un par de golpecitos el estorte. En este caso, según lo que yo veo, a veces cuando no te lubricas bien arriba, muchas veces la culpa es de esto, ¿por qué? Porque tienen más de 40 años estos autos y hay muchos dueños por los que han pasado que no son responsables, no cambian el aceite a tiempo. Como en aquella época no había tanta conciencia en lo que es el cambio de aceite y bueno, esto se tapa. Se tapa, se tapa y termina trayendo problemas graves, como lo es la falta de lubricación. Así que si tenés algún problema de, de que no te lubrica arriba, esto es un buen paso para empezar. Y así quedó la flauta, toda desarmada, gigante, mira lo que es este pedazo de, de material. Este, bastante mugre, costó bastante, tuve que darle bastantes golpecitos para que salieran todas estas bancaditas. Así que bueno, mañana cuando salga el sol, que ya se hizo bastante de noche, les muestro cómo lo limpio, porque hay mucha gente que me pregunta con qué limpio, cómo lo limpio. Así que bueno, mañana grabo este, cuál es el proceso para que quede más o menos como esta tapa cilindro, que también quedó bastante, bastante limpia. Es el día siguiente del que dije que iba a grabar, buen día para todos. Miren, anoche agarré con mirulana, sif y agua un poquito tibia caliente. Este es el resultado que se obtiene. ¿ven? Esto es lo importante. Ven ese hueco que está acá en mi dedo. Ahí, como pasa, bueno, así tienen que quedar todas las, las zapatitas estas. Fíjense la flauta como quedó bastante limpia, no me deja ni siquiera mugre en la mano. Después de limpiarlo bien, una y otra y otra vez, soplen acá, en cada uno de estos huequitos, ¿sí? cada una de estas venas, y tendría que pasar sin problemas el aire de acá para allá. Este se escucha diferente, ¿ven? Este es el que puede llegar a tener un poco de mure. Entonces con, yo con un destornillador finito me mandé ahí. Traté de sacarle toda la mure posible. Mure de, de años. ¿Ves Como sale fácil? Y vas a ver que una vez haciendo eso, cuando soplas de nuevo, tratar de limpiar bien antes de soplar, eh, no hay más mugre, no, o sea, pasa más fácil el aire. ¿Ves? Ahí estamos, así que bueno, eso sería todo. También para limpiarlos un poquito, lo que hice fue pasarle el taladro. Más que, más que todo para que quede un poquito más lindo, más brillante de esta manera ves esto lo puede hacer también con un cepillo de banco queda bastante bastante lindo como nuevo bueno voy a proceder a armar Fíjense, esta es como una de las bancadas que mostré ayer. Esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque por acá es donde sube el aceite. Una pregunta que yo ayer hice en Instagram, que muchos me respondieron. Es en esa parte de ahí, por donde sube. La única parte por donde sube aceite a la tapa es por ahí. Fíjense lo importante que es de que esté bien limpio, y como yo mostré ayer de que estaba todo tapado. Esto estaba todo tapado, ven como está ahora, impecable. Tenía pensado, <coughs> tenía pensado darle un poco este orificio acá con una mecha, y es más, lo voy a estar haciendo ahora. Para que, sea más fácil el, para que sea más fácil el flujo de aceite queda muy justo bueno ves mira este es el tornillo el, el bulón perdón que va ahí acá en la tapa ahí y lo que me llama la atención es que es muy, muy fino, ves, como el, el pasaje de aceite que tiene es muy fino, una pequeña mugre, como es la que tenía, te tapa todo. Así que una mecha voy a un poquito acá, para que sea más fácil que suba el aceite a la flauta. Esto es lo que quería lograr. agrandar aunque sea un poquito más el pasaje de aceite. ¿Ves cómo quedó? Así es un poco más fácil que entre el aceite. Porque estaba muy justo el bulón. Así que bueno. Calculo que esto me va a dar un buen resultado. Fíjense. Para que suba eh, más caudal de aceite. Y nada, sea más fácil que... Que le nuestra flauta. Terminó la limpieza de la flauta. Y así es como ha quedado. Les díganme si les gusta los comentarios. ¿Qué les parece? Si tienen alguna duda. Todavía no probé. Y no sé si sube aceite a la flauta. Me parece que sí. Que sube. Pero bueno. Habría que verlo a eso. Tendría que verlo cuando tenga el, el auto. Que a propósito... Me tienen el bloque del motor hace un mes y dos semanas en la rectificadora. Esto es Argentina, señores. La gente tiene trabajo y no trabaja. Pero bueno, un pequeño descargo. Así como quedó la, la, la flauta. Tenía muchísima mugre. Los conductos han quedado mucho más limpios. Así que bueno, bastante contento, bastante sencillo. Acordate, virulana, SIF y detergente un poquito de agua tibia, caliente y tenés este resultado espectacular así que bueno mis amigos espero que les haya gustado este video bastante cortito ya vamos a volver con el motor vamos a limpiarlo bien me compré un prensa aros porque tengo que sacar todos los pistones limpiarlo bien, bien, bien quiero dejarlo en las mejores condiciones porque debe tener mucho barro también lo que son las venas de aceite, todos esos lugares eh, se ve que a este auto no le he cambiado muy seguido el aceite porque tiene muchas marcas de bueno, el desgaste que tiene acá la flauta es impresionante. Y bueno, y ni hablar de los años que tiene, que son más de 40. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chao.